Hola, estamos en Sportia, Galería Celisapán ubicada en el norte de la Ciudad de México y el día de hoy vamos a presentarles una nueva marca de bicicletas plegables que completan la línea que manejamos en, en Sportia la marca que presentamos el día de hoy es la marca Lemon y para que nos eh, hable un poco más acerca de todos los detalles de esta bicicleta les presento a Manuel, que es director de ComCity bueno, la, la bici, como pueden ver, se llama eh, LEMON. LEMON es una marca juvenil, muy colorida, es irreverente. Eh, está enfocada a lo que son adultos, jóvenes en específico, gente que trata de tener un sistema robusto de transporte. Esta, esta, esta bici está diseñada para soportar eh, muchos kilómetros, ser lo más compacta posible. También tiene un sistema propietario de plegado. La marca eh, y el sistema eh, se diseñó en Holanda, es un sistema que lleva más de 10 años. ¿Qué ventajas tiene? Una es que cuando ustedes plieguen la bici, se va a mantener junta a la bici, es decir, que cuando la carguen no se va a abrir, que es una de las eh, propiedades que tiene que tener o características que siempre buscamos como con city en las bicis que ofertamos de folding bikes. Y esta la tiene, viene en varios colores, en negra, en blanca, viene también en roja, en verde, eh, en amarillo, limón. La bici trae muy buenos componentes, trae tazas eh, FCA, trae su sistema eh, patentado de plegado, trae un plato muy grande para que ustedes eh, puedan recorrer distancias de una manera muy rápida, es decir, de 52. Trae RIN 16, que es el que más se recomienda para bicis plegables, porque así se compactan eh, lo más posible, es decir, se maximiza la, la compactación. Trae llantas alemanas, eh, también trae un sistema único, para subir y bajar el volante, el manubrio, pero ya con escalas ya bien creadas. Se si fijan, tiene aquí un sistema de broche, ustedes lo van apretando y van subiendo el manubrio. Eso también eh, les da la certeza de que donde ustedes están cómodos ya saben dónde ponerlo, ya no van a tener que estarle atinando. La bici pesa 11.5 kilogramos, es muy ligera y el modelo que estamos trayendo ahora a México es eh, Lemon, el modelo Dani. Ya por último, y no menos importante, la bici trae ocho cambios, trae 8 velocidades, eh, te soporta un peso de 100 kilogramos y una altura máxima de 1.95 Les recordamos a todos nuestros amigos de Sportia que ya está disponible Lemon en nuestras tres sucursales en Buenavista, aquí en Galerías de y en nuestra tienda en el sur la tienda de Plaza Loreto